En este programa te vamos a explicar algunos trucos para ahorrar luz en la vila. No te preocupes, no te diremos que no dejes la televisión en stand-by o que desconectes los aparatos electrónicos que no utilizas, porque eso ya lo sabes, o como mínimo lo puedes descubrir en cualquier parte. Te vamos a enseñar a ahorrar electricidad aquí, en la vila. Lo primero que necesitas saber es que en la vila se aplica un descuento sobre el precio de la energía que gastes entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana del día siguiente. Es decir, si vas a utilizar cualquier dispositivo que consuma mucha energía eléctrica, te recomendamos que esperes hasta la noche. Esto es el cuadro eléctrico. El diferencial de la calefacción está marcado con una C en algunos pisos. En otros es todavía más sencillo, porque debajo del mismo pone acumulador calefacción. Cuando quieras comenzar el proceso de carga, tienes que subir el diferencial. En los meses en los que puedas prescindir de la calefacción, debe estar bajado. Eso sí, ten cuidado con no confundirte de diferencial. Tienes que tener especial ojo con el diferencial doble, es el general. En el mismo cuadro puedes encontrar el reloj del acumulador. Sirve para regular sus horas de carga. En condiciones normales, no deberías tocarlo, ya que el equipo de mantenimiento se encarga de su manipulación y revisión de forma periódica. Ahora bien, no está de más que de vez en cuando controles que esté bien configurado, porque en caso contrario debes ir a oficinas para solicitar que mantenimiento vaya a arreglarlo. Asegúrate de que la franja horaria que está marcada en el reloj sea entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Además, comprueba que el triángulo de la parte inferior señala la hora actual. También tienes que aprender a controlar el acumulador. Todos los pisos tienen uno en el comedor, pero en los pisos de tipo A, B y C hay uno secundario en el pasillo. En cualquier caso, recomendamos que únicamente toquéis el del salón, ya que el otro ha sido programado totalmente por mantenimiento. La carga del acumulador se produce durante la noche en horario de tarifa reducida, a menos que el reloj esté mal programado. La cantidad de calor que puede almacenar se controla a través de esta ruleta. Es el regulador de carga. Tiene tres posiciones, siendo la tercera donde encuentra su máxima capacidad. Cerca de este acumulador podrás encontrar el termostato. Sirve para regular la temperatura ambiental. Además, si accionas el interruptor ubicado en la parte superior, encenderás el ventilador que está dentro del acumulador, forzando así la salida del calor. Por un consumo responsable, no emplees este interruptor cuando la temperatura no sea muy baja y solo durante un breve periodo de tiempo. Para un consumo óptimo, no dejes que la temperatura del termostato esté por encima de los 20 grados durante el día y 15 por la noche. Cuando abras las ventanas para ventilar, desconecte el termostato. Si durante el día no estáis en el piso, reducid la temperatura, pero no lo desconectéis. Los radiadores funcionan de forma muy simple. Basta con conectarlos, ajustar la intensidad y encender el interruptor. Recuerda que conviene emplearlos por la noche, aprovechando la tarifa reducida. Por último, no dejéis de hacer un uso responsable del agua caliente. El termo gasta menos si estás siempre encendido. Ahora que sabes cómo funcionan los dispositivos que gastan más electricidad, estás en condiciones de ahorrar todos los meses en la factura de la luz. Y sobre todo, podrás contribuir a hacer de este planeta un lugar más sostenible.